el Labrador, a todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.